Bien, ayer estábamos informando que el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau estaba siendo presa de una operación de desinformación así que capturamos los tweets. de este tweet donde él denuncia que está harto de que Tergi vence sus palabras y vamos a, a, a ver qué fue lo que pasó para que luego podamos entender el gráfico A este tweet viene una respuesta de Javier Lozano que lo empieza a increpar y después el embajador le responde, you are fake news. Pues bueno, capturamos esos tweets y nos encontramos con una sorpresa. No solamente el embajador está siendo presa de la desinformación, o sea, de la amplificación de los ataques que recibe, sino que también bots están amplificando sus mensajes para generar un conflicto entre dos comunidades, los oficialistas y los no oficialistas en pocas palabras están usando los tweets del, del embajador pues para asustar el fuego y esto que vemos aquí son las menciones al embajador vamos a ponerlo en un gráfico que se entienda más vamos a, a refrescarlo y les vamos a explicar qué estamos viendo aquí lo que estamos viendo aquí es como eh, tweet, los tweets del embajador en esta comunidad de color rosa morado están siendo amplificados y también los tweets de Lozano mencionando al embajador. Y para que podamos comprender más de qué se trata, eh, bajamos todos los tweets en Excel. Y por ejemplo, este tweet que le dice a Lozano, por si ya se le olvidó lo que dijo, aquí se lo dejo. Vemos como son cuentas de menos de 100 seguidores las que lo están amplificando. Entonces tomamos al azar una de ellas, que es esta de aquí, Miguel A. Aquí lo tenemos por acá. Y podemos ver que es una cuenta que se dedica, es de reciente creación, no tiene muchos seguidores. Y solo se dedica a amplificar y amplificar y amplificar y amplificar, amplificar, amplificar. amplificar. Pues opiniones de los antioficialistas, ¿no? Y aquí, obviamente, todo lo que escribe Javier Lozano. Y así. O sea, todo su timeline es simplemente amplificar, y amplificar, y amplificar. Pero del otro lado, eh, también está las cuentas oficialistas. Que los tweets, por ejemplo, estos, están siendo amplificados, por cuentas que amplifican a figuras del oficialismo. Entonces, lo que está pasando aquí es que están usando la cuenta del embajador, sus opiniones, para enfrentar a dos comunidades y generar desinformación. Y sí, en efecto, como dice el embajador, pues están tergiversando sus palabras o usándolas para asociar el fuego local. Aquí pueden ver, tanto los oficialistas, los bots oficialistas, y los bots antioficialistas que están amplificando todo lo que, lo que dice el embajador o los ataques que, que le dirigen. ¿no? Y pues ya sabemos que Javier Lozano lleva años en este tipo de operaciones. Y también los bots este, oficialistas. De momento, el embajador está entre dos fuegos. Y aquí lo pueden ver. Estas figuras no son nada normales son propias de la amplificación y pues sí, en efecto, como el embajador denuncia, están tergiversando sus palabras tanto de un lado y tanto del otro.